Porque para hoy las noticias en este viernes serán las siguientes. En el ámbito internacional declaran emergencia internacional ante el coronavirus. A continuación ampliaremos confirman en Rusia dos primeros casos de coronavirus en ciudadanos chinos. ¡Oh Dios! En el ámbito nacional operan de emergencia. A vicepresidenta Margarita Cedeño Vemos imágenes de archivo. porque ampliaremos? Fatal en las últimas horas. Cinco muertos en un accidente de tránsito. Ocurrido en la autopista Duarte en Bonao. Fatal más. Seis muertos en otro terrible accidente de tránsito. Ocurrido en Monte Plata. Impactante. Ampliaremos. En el ámbito local, regional. A continuación las noticias. Miren señores, anuncian... La reconstrucción del área de emergencia del Hospital San Vicente de Paul. En esta ocasión será el servicio. Piden más oportunidades para los jóvenes dominicanos. A propósito de hoy, conmemorarse el Día Internacional o Día Nacional de la Juventud. Esposa de acusado de matar mujer en Salcedo en medio de atraco, dice, él es inocente. Ahí está. Hombre. Matan hombre para atracarlo en el sector Espínola, aquí en San Francisco de Macorís. ¡Wow! Increíble la muerte de este señor. La policía hiere un supuesto atracador en el municipio de Las Guaranas. Asaltan haitiano en esta ciudad y lo despojan de dinero, celular y otras pertenencias. A continuación, detienen... Homosexual acusado de agredir a su madre aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a ver lo que él dice. Y señores, miren, muere un joven transexual tras realizarse una cirugía clandestina. Increíble esto. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese. En este viernes ya está en el aire la fuerza informativa sobre todo. En el ámbito internacional, miren, la Organización Mundial de la Salud declaró como emergencia internacional ante el brote del nuevo coronavirus en China. Hasta el momento, 213 personas autoridades chinas han fallecido y 9600 infectadas por esta peligrosa enfermedad en el país asiático. La semana pasada justamente presentábamos una rueda de prensa de la Organización Mundial para la Salud y ellos mismos decían de que no, de que todo estaba tranquilo y que hasta el momento no había que declarar nada en estado de emergencia internacional. Bueno, pues ya sí, ya son 213 y cuidados sí, y mucho más porque se dice que se pueden estar ocultando algunos datos. Veamos. La razón principal de esta declaración no es por lo que está sucediendo en China, sino por lo que está sucediendo en otros países. Nuestra mayor preocupación es el potencial para que el virus se propague a países con sistemas de salud más débiles y que no estén preparados para enfrentarlo. I'm declaring a public health emergency of international concern. Declaro emergencia pública de salud de preocupación internacional por el brote global de nuevos coronavirus. La razón principal de esta declaración no se debe a lo que está sucediendo en China, sino a lo que está sucediendo en otros países. because what is other countries. is no reason for measures no hay razón para medidas que innecesariamente interfieran con los viajes internacionales y el comercio. Entonces, la OMS no recomienda limitar la transferencia, el comercio y el movimiento. China tiene miles de casos. China tiene miles de casos. Solo les recordaré a las personas, ha tenido muchas muertes, ha tenido una amplia transmisión de persona a persona y están viendo una propagación en la comunidad potencialmente. No estamos viendo propagación en la comunidad. Tenemos un caso que es un contacto cercano de nuestro caso confirmado anterior, que había viajado a Wuhan. En ese contexto, no hay riesgo para la comunidad en general en este momento. Bueno, señores, ahí está. Miren, a propósito de este mismo tema, confirman en Rusia dos primeros casos de coronavirus en ciudadanos chinos. Dos primeros casos de infección con el coronavirus fueron registrados en Rusia, en dos ciudades eh, de chinos, informaron las autoridades. En medio del agresivo brote de la enfermedad, el gobierno ruso tomó la decisión de suspender la expedición de visados de trabajo a los ciudadanos chinos. La comunicación aérea entre Rusia y China será limitada, señores. Mientras observamos justamente los trabajos de prevención que se están llevando a cabo por allá en Rusia. Óptica máxima visión es la óptica número uno, la mejor. Las mejores monturas con lentes de todas las marcas. Lo que usted prefiera la tenemos nosotros. Con su vista no invente y visítenos en la calle Castillo, esquina La Cruz, frente al porvenir. Óptica Máxima Visión, la número uno con lentes de marcas y lentes de prestigio al mejor precio. Óptica Máxima Visión. El consorcio de bancas número uno, la banca de su suerte es Banca Chago. Haga sus su jugadas con confianza porque pagamos a tiempo la tripleta millonaria y el super palé. Y no calentamos su dinero Usted se sacó a la una de la tarde pasa inmediatamente a buscar sus, en, sus cheles Son suyos Y en Banca Chago con eso no inventamos Nuestra oficina central está en la calle Juan Bautista Blanco número 9 En el sector Hermanas Mirabal Y sucursales por toda la ciudad y más allá Porque el consorcio de Bancas Chago Es el número uno de toda la provincia Consorcio de Bancas Chago Señores Miren, operan de emergencia a la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. En la mañana de hoy, la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, fue sometida a una intervención quirúrgica de emergencia debido a una eh, apendicitis aguda. El proceso inició a las 7.30 de la mañana en una cirugía que se tomó alrededor de 45 minutos. La operación fue realizada sin novedad por los doctores Luis Petances. Gustavo Rojas y Fernando Contreras, en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada Sedimat. Eh, de acuerdo a sus médicos, no hubo complicaciones de ninguna índole durante el proceso eh, y auguraron una recuperación rápida y satisfactoria de Margarita. Ojalá y que sea así. Esta mujer, verdad, que es muy querida en el país, eh, con una gran proyección política, la actual vicepresidenta de la República, pueda recuperarse. Señores, las últimas horas han sido fatales, ¿eh? Para... sobre todo en casos de accidentes. Hay que decir que cinco personas murieron en un fatal accidente ocurrido en Bonao. Ahí vemos las imágenes del vehículo, cómo quedó impactante esto. ¿eh? Así que eh, el aparatoso accidente involucró a varios vehículos múltiples, siendo los más afectados un automóvil y un autobús. Cinco personas murieron. La tragedia se produjo en la autopista Duarte próximo a la empresa minera Briz, Falcondo. Las víctimas del accidente ocurrido alrededor de las 8 de la mañana aún no han sido identificadas. Impactante, lamentable estos señores. Lamentable mucho más también porque continuamos en este mismo ámbito, miren, seis muertos en otro fatal accidente de tránsito ocurrido también la mañana de hoy en Monteplata. Dos mujeres y cuatro, cuatro hombres murieron la mañana de hoy en un accidente de tránsito en la carretera Don Juan, que conduce a la provincia de Monteplata. Miren cómo quedaron los vehículos, destrozados totalmente, ¿eh? De acuerdo con informaciones ofrecidas por el vocero de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Wilman Pimentel, el incidente ocurrió cuando el carro en que se desplazaban se cayó del puente del río Verde en esa localidad. Dos de los muertos fueron identificados como Oleidis Contreras Mena y Milagros Eunice Batista. Los demás no tienen ningún tipo de identidades de, de identificación, mejor dicho, o de documentos que lo identifique. Caramba, ¿eh? Así que, qué lamentable entonces. Seis por un lado y cinco por el otro. Once personas han perdido sus vidas en la mañana de hoy, señores. En esos accidentes que han salido a relucir a la luz pública. Porque ocurren otros también que quizás no llegan a la prensa, pero es lamentable. Y República Dominicana que es calificado Creo que en América, el país número uno donde ocurren más accidentes de tránsito. Y esto se sigue incrementando. ¿Por qué? Porque tenemos justamente que, que educarnos. Tenemos que... Caramba, que... colóqueme las imágenes, señor director, una vez más de, de ese último accidente del vehículo. Cómo quedó impactante esto. ¿eh? Impactante. Ahí está. Destrozado totalmente. La policía... Eh, identifica o busca identificar ya en las próximas horas las personas los demás que hasta el momento no se conoce su nombre miren señores vamos a ver porque en esta ocasión tengo una visita muy especial de dos amigos que nos visitan para hablarnos sobre una interesantísima actividad como siempre Hablamos de nuestros amigos de la Escuela EDOCO, el director de la escuela está por aquí ya, Anthony Pérez. Acompaña también eh, nuestro amigo de miembro de la Cámara de Comercio y Producción, eh, sí. Sí. Sí. Sisen. NG. NG. NG. Sisen NG, así mismo es. hermano mío hermanos ambos, bienvenidos a sobre todo a la Fuerza Informativa y bueno, ya usted había estado por aquí en otras sí, sí, ocasiones. Sí, sí. Ya había estado con Juan María. Y el hermano programa. NG es nuestro. Es así de aquí mismo. de la casa, ¿no? Así es, así es. Bueno, pues le agradecemos mucho. El objetivo de nosotros es hacer partícipe a los municipios de esta provincia, de, este, de aquí, de San Francisco y de toda la región nordeste del país, de unas importantísimas jornadas de capacitación que hemos venido realizando la Escuela Dominicana de Comunicación Oral Edoco y la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia de Duarte, presidida por Juan María García, en procura de contribuir en algo a elevar el nivel cultural, el nivel social y el nivel intelectual de bueno. los habitantes de esta región. En ese sentido, el día 6, jueves 6, el próximo jueves, el 6 de febrero, estaremos iniciando en la Cámara de Comercio, en los salones de la Cámara de Comercio, un importante curso-taller de etiqueta y protocolo. Bueno. Dirigido a todo público. Bueno. Será el día 6. Durará un mes, entonces el día 16 de marzo, en el contexto de la celebración de los 77 años de la Cámara de Comercio y Protección de la provincia de Duarte, estaremos iniciando el tercer diplomado en oratoria y maestría de ceremonias, dirigido a todas las personas interesadas en mejorar sus competencias comunicativas. Y final de marzo, también en ese contexto, estaremos iniciando un curso interesantísimo de comunicación oral para niñas y niños. Atención los padres, las madres, los Muy abuelos, los abuelos. Nosotros sabemos, edad. Vladimir, que mientras más temprano Porque se comienza es. a aprender a hablar bien, mucho mejor. Después se aprenden, Edoco, sí. pero mientras más temprano, mucho, mucho mejor. mejor. Mucho mejor, mucho eh, mejor. NG, interesantísimo todo esto. ¿Cuáles son los requisitos para participar de esta interesantísima actividad? No, eh, puede ser bachiller, profesional Puede ser cualquier persona de cualquier edad Porque lo, eh, saber hablar, saber comunicarse Compartir con los demás es muy importante eh, Este curso de etiqueta y protocolo Es muy importante porque esto nos ayuda A desarrollar nuestra habilidad de compartir De manejarlo con respeto a nivel internacional Porque antes las personas pensaban Que el curso de etiqueta y protocolo era para diplomáticos Presidentes, vicepresidentes eh, Una persona eh, Secretario de Estado No necesariamente cualquier persona que tenga negocio Profesional, eso es muy importante de saber, eh, poder eh, co eh, compartir una mesa, comunicarse eh, ¿no? la, la, la gente se lleva una buena una gran impresión de lo que somos eh, muy importante. Justamente eh, vemos imágenes sí. ¿a qué corresponden esas es imágenes? a los cursos de oratoria y maestría ceremonias los diplomados que ya hemos impartido aquí, ahí estamos en las ceremonias de graduación de los participantes, muy exitoso cuantitativo y cualitativamente eh, profesionales de todas las áreas eh, médicos, abogados, comerciantes eh, comunicadores eh, personas no profesionales, jóvenes incluso del bachillerato, eh, han participado en estas jornadas de capacitación que han sido extremadamente exitosas. Jueces, la mayoría de los jueces de aquí han estado participando con nosotros, como se puede observar en las imágenes. Muy bien, finalmente, entonces, ¿en CNG, ¿dónde eh, pueden comunicarse para mayor información? ¿Y cuál es el costo, finalmente? Ya? El, el costo es eh, un precio muy asequible, 5 mil pesos para el público en general. Y cuatro mil pesos para miembros y directivos de la Cámara de Comercio y para los que recibieron el diplomado en oratorio y maestría de ceremonia, tiene un precio especial que son cuatro mil pesos. Así que los profesores son la licenciada Grisel Lora y, y este gran este gran miembro, de ese, Anthony Pérez, que fue presidente también de DOCO. Fue un expresidente de DOCO y una sí. persona que se maneja con, con muchas habilidades, que nos puede enseñar. Ya, aquí lo tenemos, nuestros bueno, nuestro amigos. Los teléfonos, Vladimir. Atención, los amigos y las amigas televidentes pueden comunicarse a los teléfonos 809-588-9821. 809-588-9821, buscar en Google en la Cámara de Comercio y Producción Provincia Duarte o la Escuela Dominicana de Comunicación Oral EDOCO. Bueno, muchísimas gracias entonces a Anthony Pérez, director de la Escuela EDOCO. Muchísimas gracias a nuestro amigo NG, también miembro de la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia Duarte por esta interesantísima actividad. Nosotros nos vamos al corte comercial. El regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. Comenzando con las noticias en el ámbito local regional, miren, anuncian la reconstrucción del área de emergencia del Hospital San Vicente de Paul. Días atrás hubo un remozamiento por parte de la OISOE a propósito de la apertura del 911, pero ahora estos trabajos estarán a cargo del Ministerio, o mejor dicho, del Servicio Nacional de Salud. Viene una reconstrucción del área de emergencia del hospital. Escuchemos. <música> Sí, a través de los medios de comunicación queremos eh, llevar la información a la ciudadanía. Que en los próximos días el Hospital San Vicente de Paula, en su área de emergencia, tendrá una intervención, la cual contribuirá al mejor eh, manejo y al ma mejor. Eh, eh, cómo, ¿Cómo se debe circular los pacientes en emergencia? Mejoraría los, el flujo de los pacientes y la comodidad de los pacientes, además de cosas nuevas que tendrá el área de emergencia, la cual en la actualidad no, no tenemos. Eh, una intervención que va a ser realizada por el Servicio Nacional de Salud. Eh, todo esto viene encaminado a la política que tiene el Servicio Nacional de Salud de que las instituciones hospitalarias cumplan con lo que es los criterios que debe tener una institución, en, en este caso, para el área de emergencia. Se va a modificar dónde están cierto, ciertas áreas que hoy funcionan, pero se eh, análisis con especialistas que tienen que ver con flujo de pacientes en emergencia, eh, han determinado cómo debe ser esta. Eh, es una intervención que en el tiempo eh, está programada para una duración de aproximadamente unos seis meses, por lo cual le vamos a solicitar a la ciudadanía que los servicios de emergencia se van a seguir dando, pero le vamos a solicitar a ellos también un poquito... De paciencia, porque lo que se está haciendo realmente es, es con la finalidad de que los servicios que se le den a ellos mismos sean cada vez mejor. O sea, tenemos que tener compresión, no vamos a estar trabajando en el mundo ideal, vamos a hacer en algo, eh, vamos a distribuir la emergencia en un área que no es la que está destinada para ellos, pero la vamos a, real, vamos a readecuar los espacios con la finalidad de que se puedan dar los servicios y de que nosotros podamos continuar. Así es, eh, ...desarrollando nuestras labores de, eh, de manera cotidiana, sin que esta intervención repercuta negativamente sobre los usuarios que vienen a este del El lunes inicia entonces la remodelación en el área de emergencia del hospital. Seis meses estará inhabilitada esa área... No obstante, a esto, el director del centro ha dicho que será habilitada otra para no dejar de ofrecer el servicio de emergencia de tan vital importancia para el cuidado de la salud de los pacientes. Así que por seis meses esa área estará inhabilitada porque se va a remodelar para brindar un mejor servicio. Bien, piden, piden más oportunidades para los jóvenes en República Dominicana a propósito de que hoy se conmemora en nuestro país el Día Nacional de la Juventud. Eh, aprovechamos la ocasión para cuestionar a algunos jóvenes de nuestro San Francisco, de nuestra región los jóvenes que van a la universidad principalmente y vamos a ver qué nos dicen ellos sobre este Día de la Juventud y las demandas de los jóvenes principalmente Adelante Adiós, porque hay mucha gente bueno, diría que obstaculizan que la juventud progrese entonces mi pensar es que deberían de haber más oportunidades. Porque no tenemos oportunidades? No hay pocas fuentes de empleo y así. La, la juventud dominicana hay que aportarle más, cada día más. Ya que hay jóvenes que por tirarse a la calle se está yendo la juventud. Estamos matando nosotros mismos. Claro, ya que la juventud está en vicio, en todas esas Cosas que se van a la calle y no quieren estudiar ni nada porque no hay fondo. Nosotros, las personas de bajos recursos, necesitan más oportunidades, claro, más empleo, muchísimas cosas más que nos puede ayudar a adelante. Creo que sí, que en realidad la necesitan. ¿Por qué, mi amor? Porque por eso creo que hay tanta delincuencia hoy últimamente, porque los jóvenes no tienen la oportunidad de tener un empleo, sino que piden experiencia. Y yo supongo que antes de trabajar, obviamente nadie tiene experiencia. Entonces, esa es mi opinión. Claro que sí. ¿Por qué? Para que no haya tanto delincuencia. ¿La delincuencia afecta a la juventud? Claro que sí. Como jóvenes necesitamos más eh, fuentes de empleo, más eh, recursos para la educación, que, nuestro, que nuestros gobernantes se fijen más en lo que es eh, la educación en la República Dominicana, porque lamentablemente el caso, estamos eh, muy... Como así decir, muy desactualizado en muchísimas, eh, en muchísimos aspectos eh, educativos. Ahí están algunos jóvenes emitiendo su opinión justamente de las oportunidades que se necesita para la juventud en nuestro país. A propósito de que hoy, repito, se conmemora el Día Nacional de la Juventud, 31 de enero. Felicidades para todos los jóvenes y vamos a seguir trabajando para que continúe el crecimiento de nuestro país. Miren la esposa de Junior Manuel Hidalgo Rosario. Junior Manuel Hidalgo Rosario fue uno de los jóvenes que resultó herido por la policía en Salcedo en medio de un alegado enfrentamiento a tiros. Este muchacho es acusado de participar en la muerte de una señora a tiros la pasada semana. Recuerden que lo presentamos, esto en Monteadentro, Salcedo, cuando la señora llegó a la banca Y ellos, eh, él supuestamente Y otra persona atracaban la banca Dispararon y mataron a la señora La esposa de este muchacho Dice que él es inocente Dice que Se debe de investigar el caso Veamos Yo, Nosotros estamos esperando Que se recupere, que lo operen Para seguir investigando con el caso que supuestamente hay un video de que, que sale en ese video. Pero primero estamos esperando que se mejore, que todavía, como quien dice, no está bien de salud. Sí, a él lo están acusando supuestamente de matar a la señora, pero como quien dice, ellos no hallan a quien acusar. Porque supuestamente no tienen pruebas. Nosotros queremos saber ahora que después de que de, de se recupere, vamos la familia, ahí está la abuela, ahí está una prima y un amigo. Que después de se recupera, vamos a ver si nos puede enseñar ese video que supuestamente sale. Porque a esa hora hay testigo que estaba a las 8 de la noche cuando matan a esa señora. Fiebre y dolor de riñones. Que hasta mandó con un café. Yo estoy de testigo, hay más personas. Como quien dice, ahora no, no sabemos muy bien. Porque este, antes andaba, tenía un amigo que, tú sabes, después que supieron ese amigo que trataba él se desapareció. Y ahora no hallan a en acusar. Porque ahí también otro caso y ya estaba preso. Y no hay a quién acusar. Yo quiero que nosotros vamos a investigar ese caso. Si ustedes pueden ayudarme. Para que él... Ustedes cómo está la condición de él. Ellos están en todo el derecho, ¿verdad? De, de, de exigir un esclarecimiento del caso. De verificar entonces esos videos. Y determinar la culpabilidad o no de este muchacho en ese acontecimiento lamentable. Así que así se encuentra Junior Manuel Hidalgo. Y vamos a seguir entonces en lo adelante eh, dándole seguimiento a esa información de mucho interés para la ciudadanía. Al WhatsApp, señor director, brevemente para ver quiénes están en contacto con nosotros en esta plataforma de interacción muy importante. Ahí está, eh, Will, Will, Warling Rivera desde de, bueno, Warling desde Rivera del Jaya nos envía por aquí bueno, imágenes fuertes bueno, pues no vamos a ponerle entonces Warling porque no acostumbramos a esta hora, pero bueno, ahí está se refiere quizás a la imagen de de los de uno de los accidentes aquí está el 4764 nos dice ¿Para cuándo es que la policía de tránsito va a trabajar en la solución de los tapones en la universidad? Nos dice por aquí. Bueno, yo me voy a la pausa comercial, pero antes yo quiero mandarle un saludo muy especial. Fiel Televidente, está en sintonía con nosotros a esta hora. Para mi hermano Germán, allá en Barrio Lindo, en Huiza, el esposo de Lucecita. Germán, hermano, para ti y toda tu familia, gracias por distinguirnos con importante de la audiencia a esta hora hermano bendiciones germán gracias a ti vámonos al corte comercial el regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo tiene gran conmoción ha causado en las redes sociales Gran conternación la muerte del reconocido DJ aquí en San Francisco de Macorís, DJ Felo. Así que muchas personas han expresado a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, entre otros... Eh, su pesar por la muerte de este gran ser humano, DJ Fellow, que nosotros le conocimos y siempre admiraba el trabajo que nosotros eh, hacemos. Y es igual recíproco también para él porque era una persona muy amable y como en su trabajo que hacía de DJ, se ganó el cariño de muchas personas. Así que desde aquí nosotros nos unimos al dolor que embarga a la familia de DJ Felo. Caramba, paz a su alma. Miren, matan, matan hombre para atracarlo en el sector Espínola anoche. Un vigilante, este vigilante, el señor Pedro de Jesús Mejía, murió tras recibir un disparo en medio de un atraco en el sector Espínola anoche, cuando él iba con su cuñado, creo, ¿verdad? Y desaprensivos pretendían atracarlo. Ahí está este señor de Jesús Mejía que según los reportes que tenemos, era empleado vigilante del empresario franco macorizano, don Eufemio Vargas. Caramba, vamos a ver qué nos dicen sus parientes. Adelante. No, yo le pido que no se quede impuro, como hay muchos casos que se quedan impuro. En, en porque la muerte de mi papá, yo, yo quiero recuperación, no me lo van a vivir. Pero yo quiero que paguen por los hechos Porque ¿Cómo, ¿Cómo puedes calificar a tu padre? ¿Cómo eres? él? Lo creo como, como un buen padre Y me siento muy enojado por la muerte, que yo nunca pensaba que mi padre iba a morir así Fue ¿Pues para atracarlo? fue ¿Pues para, ¿Pues para atracarlo, porque darle un motorcito a, ¿Se a mi... ¿Se lo llevaron a llevar? A mi sobrino ¿Se lo llevaron? ¿Se lo, llevaron, se lo quitaron el motor o no? No, no... no, no, ¿El no iba lo que... con tu, ¿Él iba con, tu, con su sobrino? Con él su... iba con, con... con su cuñado Con su cuñado, no. con su cuñado. Y porque darle un motor, le en no. el, el motor de adelante y ellos, a veces, cosas, entonces ellos chocan con el motor. Entonces, ellos arrancan, cuando yo se callen, arrancan el motor. Entonces, ellos de suelo, de disparan. ¿Específicamente dónde fue esto? En Los Pinos. Yo voy por la entrada de Los Pinos. La. ¿Usted qué es del muerto? El cuñado. ¿Iban juntos ustedes? Sí, iba atrás con, yo iba en el motor y iba atrás conmigo. Ok, entonces explíqueme. Yo iba por la entrada, entonces, se paran dos en un motor y me dicen, párate ahí. Entonces, el cuñado mío. ...como que le dijo algo, no sé, no, no recuerdo bien... ...entonces ellos me atravesaron eh, la goma de motor, adelante... ...y yo le di a ellos en la goma de motor... ...y ellos como que cayeron, yo seguí volado... ...con, mi cuña, con el cuñado atrás... ...entonces, eh, ahí fue que parece que del suelo... ...ellos, ellos tiraron el eh, fuetazo. Eh, lo que queremos es justicia... ...y que ayuden que más la policía... ...porque la, la policía andan solos... ...ponen dos policías a trabajar solos... ...y no tienen capacidad para trabajar... Tienen que poner más mano dura en la calle, la, la calle anda tan sola. Yo soy camionero, ando de día y de noche trabajando y rayo en la calle sola, sin, sin autoridad. Otra víctima, otra víctima del mal, de la delincuencia, señores. Otra persona honrada, trabajadora, hombre de trabajo. Mírenlo ahí como finalmente pierde la vida a mano de esos eh, malvados. Repito, este señor. Eh, según los reportes que tenemos, pertenecía al cuerpo de seguridad del señor Eufemio Vargas. Y desde aquí, tanto a la familia del señor de Jesús como al señor Eufemio y los demás, nosotros le, desee, le pedimos, ¿verdad? Le damos nuestras más sentidas condolencias, nuestro pésame. La policía era un supuesto atracador en las Guaranas. El joven Álvaro Miguel, herido de el Álvaro Miguel, resultó herido de bala vale en una de sus piernas. Cuando supuestamente intentó atracar una tienda. Ahí está cuando era conducido en el cuartel aquí en San Francisco. Veamos. Una tienda, compran un, un poloche, un abrigo. Como a una de la talla. Entonces la mujer le dijo que, que había que comprar lo abrigo, Pues yo mejor me digo los abrigos ya. ¿Pensas que tú estabas robando ¿eh? No, pero yo no le hice nada a ella, ni me robé nada de ella, ni nada nada le robé yo nada. ¿Dónde yo no fue así? Esa fue la cuerda en la que yo venía después de era. Y yo por ahí solo... Compré, bueno, me paré y a preguntar por un abrigo y me dijo, vale dos y medio. Me dio uno que era grande y un chiquito nuevo. Y ella me dijo, voy a tener que pagar y me dijo, Entonces ella me jaló como una arma y yo tenía un cuchillo. Entonces yo le dije, no, yo no lo voy a pagar. Y ella me quitó hasta el cuchillo que yo tenía. ¿Y ese herido entonces? Los policías ahí mismo llegaron. Pero ella dice que tú pretendías robarte, porque tú en numerosas ocasiones habías entrado a esa tienda. No, nunca. primera vez yo venía de por ahí, yo venía de Angelina, era. Yo, no, yo no estaba ahí. Yo iba cruzando por ahí. Eh. ¿Anteriormente usted estado detenido por otros hechos? Sí, pero eso hace ya cinco años de eso. Bueno, señores, miren, asaltan un haitiano y lo despojan de dinero, celular y otras pertenencias. Meseidor Aureoles. Veamos. que anoche que me fui a comprar una cosa en, en, en la, en la pincha 1 y cuando me fui a comprar una patilla de tonelol cuando no me fui eh, vinieron dos, dos muchachos, un CG, o sea, un, un, un CDI y cuando llegué y doblé por la esquina se metió por ahí que me atracaron eh, que, que me quitaron el celular iPhone, barco y mil y pesos la cedula mía y, y, y, y el canal de, de, de trabajo de aquí de, de migración me quitaba en qué se desplazaban los ¿Eh? en qué se desplazaban en qué iban ellos en un motor dos muchachos un motor a qué hora fue como a la, las 8 y 20 por ahí de la noche como la de la noche de dónde fue Do, eh, en la piña bulo en eh, el, el, el esquina que va el eh, maquito Miren, detienen un joven homosexual acusado eh, de agredir a su madre aquí en San Francisco de Macorís. Eh, así que se trata del joven Alcendi Martín de la Cruz. Fue conducido al cuartel, él dice que no, que él no la agredió, que fue ella. Veamos. Yeah. ¿Cómo fue? Yeah. Yo no le ¿Y qué fue lo que pasó? Yo llegué a mi casa... Yo, en pues yo no porque un tipo de chico no sé qué es el tipo y dime tú cómo está pasando el caso Si la ver esos no me no dejaste de agua de allá dime tú qué pasa vendiendo mucho de qué tipo de qué tipo de un muchacho que estaba con ella en mi casa entonces digo yo a ella ella estaba bebiendo le digo yo mami déjame en que tú tienes el... porque papi hace cinco meses que se murió de abuela mío entonces ella siguió siguió y me dio con una Y eso fue, pues yo no me puse la mano. ¿Dice que tú yo, la golpeaste? No, no. Ella sí me golpeó, pero yo a ella no. ¿Cuál es el nombre tuyo? Alexander Martín. miren señores, lamentable noticia también. Caramba, sobre la muerte de un joven homosexual que murió... Eh, ...en la capital dominicana, residente en el sector Las Colinas... ...se trata de Alcendi Martín de la Cruz... Eh, ...no tenemos imágenes sobre Alcendi Martín de la Cruz... ...señor director, murió también al, al... ...bueno, una cirugía estética... ...esto ha creado también conmoción... ...quienes le conocían a este muchacho... ...o a este transexual, mejor dicho... ...verdad, que pretendía seguir cambiando su cuerpo... ...y en una de esas cirugías perdió su vida. Así que lamentable acontecimiento este, el ocurrido también... ...y desde aquí nosotros nos unimos al dolor que embarga a cada una de sus familias. Nuestro WhatsApp rápidamente, señor director, para, para ver verdad quiénes están en sintonía con nosotros a esta hora del día. Queremos decirle a muchas personas, bueno, que ahí está. Gracias por sintonizarnos. Eh, a cada una de las personas que nos escriben, Rosagna, López... Gracias. Bueno, ahí está. Déjeme eso, señor director. Ese, ese fue el transexual. Muchísimas gracias por enviarnos las imágenes. Este joven, repito, murió tras practicarse una cirugía estética. Murió en la capital dominicana. Era nativo del sector Las Colinas, aquí en San Francisco de Macorís. Y será velado aquí en su ciudad. Lamentable, repito, la muerte de este transexual franco macorizano que muere en medio de esa intervención clandestina, intervención quirúrgica. Caramba. Ahí está. Muchísimas gracias a todos y a todas por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si el Todopoderoso lo permite, estaremos aquí el lunes a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor. Gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo.